Eterno así tu sentido se pierda. Aunque no lo entienda, ellos crearon la gran farsa para dañar la raza. Mi entre frases llevo la verdad a tu casa, lo del poder. Siempre han sido la amenaza. Juegan con nuestra indio sin gracia. Confunden la idea. Solo dejan ver lo que ellos desean. La balanza va empinada. La humildad no vale nada. Solo teorías malversadas son aplicadas para comercio. Nos hacen necios a la realidad. Autodestruimos la humanidad. La filosofía, esperanza de la vida. Si la fe se encuentra corrompida. Si no tiene salida. Mi persona tiene el poder para que lo impida. Si tiendo la mano se agarran todo el brazo, no, es un acto suicida Lo hago a mi manera, mira, si digo una mentira Me miento, es a mí, así que piran, deja en tu mano, tranquilo, respira Es mi forma de pensar, ¿o que pensaron? ¿Ah? No vaya a valorar y a respetar donde tragaron ¿Ah? Inmortales escritos por lo que vivo, que nunca muera lo que escribo No existen amigos, digo, estos no son solo zapatos y vestidos Tampoco cuál o white widow, Inter el sonido que suena mal, pa uh -uh. y aunque tengan demasiada fuerza, psicología perversa, usar en contra tu conversa, manipularte a través de prensa, podrán parar esto que hace que cabecee en la truena lírica que llueve, que se es el que puede. Eso arrasan con. Como de nieve, hay destrucción en variedad, en sociedad, amén. Pistolas hay en retén, la educación es mala y la violencia bien. Vaina tan cruel, catalogan lo que no ven, poco es gente, con ojilla entre los dientes. Hay parte párrafos directo a la frente, directo a la frente, directo, directo, directo. Son pocos los que dan de corazón, son muchos los que sienten envidia y rencor Llevo mordeduras en las manos sin razón Y experiencias que han dejado su lección, son pocos los que dan de corazón, son muchos los que sienten envidia y rencor Llevo mordeduras en la mano sin razón Y experiencias que han dejado su lección Se ajusta, así no lo acepte la industria. Esto es de la poblada que resiste la intención de la gente envenenada. Yo solo con Dios, a cabeza no de la Haciendo de las mías, sobre las pistas voy a ir. va como se destruye el mundo y escribir. Morir para revivir y seguir con la escritura pura que satura la textura de tu seguro. Pero el fit, en que delibero, Nunca deliró, me caben tu pop, me trae que pop Me declaro culpable improvisando más de ético Mejor paso en tu que chiste que no es de puke leve, me mantengo intacto desde 2009. No es necesario un 47. Pensamientos brotan en papeles. el la City, otro level. Amigos pasa, no veo que ninguno se quede. ¡Bum! Mi mente en blanco, no los banco. normal soy algo brujo. Que no te agrade, no quiere decir que no que me lujo. Que no soy bueno en lo que produzco, me tiene a menos. Influenciado por lo que conocemos. Un saludo a los enemigos que no conocemos. Los sentimos y los podemos. No ¡Camparemos!